Bueno, estamos aquí con Jaime Mesa, que es un semidios del e-commerce aquí en, en España, creador de la like Icon Pills, y con Niches. Eh, bueno, es un, un veterano del e-commerce del e que además ahora está en Blue Banana, en los e-commerce que más lo petan, o sea que lo tiene todo. Jaime, tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, menuda presentación, muchas gracias, a ti, tío. Estoy encantado de estar ahí. Ya, ya tocaba, tenemos pendiente una, una entrevista en profundidad donde hacemos un Jaime Mesa al desnudo ahí y, y contamos toda, toda tu historia, que tienes muchas, muchas cosas, pero hoy quería centrar en no-code. Tú eres una de las personas de referencia en mundo no-code e-commerce en España eh, y, y no-code bueno, y no en otras cosas porque también haces cosas de no-code con tu newsletter y has compartido muchas cosas interesantes. Entonces, uh -huh. antes de eso, quería que te presentara rápidamente quién es Jaime Mesa y en qué proyectos andas involucrado. Pues nada, Jaime Mesa, eh, ahora mismo, pues lleva ocho años llevo ocho años trabajando en el mundo del e-commerce eh, y bueno, siempre estoy trasteando con cosas, no paro quieto y entonces pues intento probar con seis Projects y, y bueno, mis, mis, mi proyecto principal propio es la icon Pills que ahí es donde está todo centralizado, ahí es donde pongo yo todo mi contenido y todo, y luego a, van saliendo proyectitos como el EcomNiche, que es el, el directorio de, de tiendas online de nicho. Y luego, pues, soy el, desde hace poquito, soy el e-commerce manager de Blue Banana. Sí, no, Estoy la, encantado. Persona de referencia, como decía, en e-commerce. e-compil eh, e suscribiros todos porque, pues, bueno, siempre, todas las semanas sacas algo interesante. Quiero ir al, al, al, al core, ¿no? al no code en e-commerce. ¿Se puede montar un e-commerce sin tirar ni una línea de código ni hacer nada que suene a técnico? Sí, sí. Si sí, utilizas Shopify no te va a hacer falta absolutamente nada de código. Vale, O sea, eh, con eh, un Shopify es, es lo que usas de base. Sí, eh, para el que no tenga conocimientos técnicos y que se quiera olvidar de todo, lo suyo es tirar de un Shopify porque en pocas horas lo puedes tener listo y, y validar la idea, que sí. es lo suyo. Ya opciones como WooCommerce y tal eh, son fáciles también, pero ya necesitas un poquito más de, de idea. Entonces, eh, para el que no haya probado nunca un Shopify, ¿cómo sería la experiencia de crear una, una tienda online en Shopify? ¿Qué, ¿A qué recuerda? ¿Qué pasos principales das? Eh... Es que tiene un dashboard muy sencillito y, y te va creando como una línea de los pasos que tienes que ir siguiendo, por lo cual eh, no tiene ninguna dificultad. Te dice, pues ahora crea tu primera página de producto, ahora en, en, pon tu dominio propio, eh, diseña tu template. Y aunque no tengas ni idea de diseñar, como en mi caso yo soy muy malo, esto de, de coordinar colores y dejarlo bonito no es cosa mía, ya hay plantillas que, incluso la básica, está muy preparada para, para que te quede todo bien y sea responsive y todo. O sea que es muy fácil y luego pues tú puedes ir añadiendo eh, pues más más secciones o menos secciones, moviéndolas de un lado para otro, pero es muy sencillo. Y luego con pasarelas de pagos, eh, utilizando cualquiera de las que te permite Shopify es que es poner usuario y contraseña y ya está funcionando. No. O sea, es no más. Todo a golpe de clic. Pim, pim, pim. Sí. Mola. Y, y una vez que tienes que crear el Shopify, entiendo que muchas veces necesitas como funcionalidades adicionales que no te da un Shopify. Eh, eh, ¿Cuál es tu stack de plugins y extensiones de, de Shopify o de herramientas que tú utilizas? Eh, lo mismo para que sin tener que tirar líneas de código puedas alcanzar el siguiente nivel. O sea, a ver así si hay herramientas que me gusta utilizar. Eh, eh, cuando eran proyectos míos propios, pues para el tema de factura se lo utilizaba Holded, ¿vale? Que tiene una aplicación que la integras en, en Shopify y te da pues todo el tema de facturación es automático. Cada pedido que entra te hace la factura. Eh, tienes ahí todos los gastos y los ingresos controlados. Y claro, eso es primordial. Luego hay herramientas como por ejemplo para que para conversión que van muy bien para eh, esto de poner si haces el pedido antes de las 12 recibirás el pedido el jueves. Uh -huh. Pues eso para tema de conversión funciona muy bien y es una herramienta que y luego para hacer landing page en Shopify está PageFly. Uh -huh. Eso te deja hacer, pues eso. Es como un elementor para Shopify. Sin llegar a ser un elementor, porque no, no es tan potente, pero bueno, no, no está nada mal. Da igual, o sea que con esto al final tres Shopify y tres cositas, ya tienes tu, tu tienda circulando. Eh, ¿En qué momento eh, Shopify se te queda cortilla y ya necesitas tocar algo de código o algo de estilo? ¿Te ha pasado o en qué momento el tiempo de desarrollo de un e-commerce hace falta? Pues depende del nivel de personalización que necesite tu, tu e-commerce. Por ejemplo, ahora nosotros en, en Blue Banana nos está pasando. Y creo que a mí y malista hombre, también en una, buscar una aplicación para crear pa, eh, packs. Uh -huh. O sea, lo que hay es bastante básico y para encontrar algo que tú puedas hacer el pack como a ti te guste, es difícil. Vale. Pues en ese momento tienes que buscar un desarrollador. Vale. Ahora, para proyectos muy sencillitos y, y tal, no te va a hacer falta llegar hasta ahí. Yo los que he creado propios no, nunca me han hecho falta. Pero siempre que, que necesites llegar a un nivel de personalización o algo muy concreto... Eh, seguramente vas a tener que tirar de, de un programador. Genial. Y quería ya, saliéndome un poquito del de e-commerce, sé que tanto Nikon Pills como Nikon Niches, eh, tú has utilizado algo muy potente dentro del no-code, que es la parte de CART, ¿no? es, eh, esta herramienta CART con doble R. Cuéntanos un poquito qué es si, y cómo lo has utilizado tú para poder hacer cosas muy chulas también sin tirar ni una línea de código. Yo soy súper fan de CART. Yo creo que mis tres herramientas no-code preferidas son... Eh, Shopify, Notion y Card, Son... y luego está ahí Airtable eh, que también me gusta bastante. Pero Card es que es una pasada porque te deja hacer landing page con un diseño muy chulo, en... en 15 minutos lo tienes montado y se integra con Stripe, con Paypal, con Gumroad, o sea, eh, en un momento y además es muy barata. Entonces yo lo he utilizado para, por ejemplo, la landing page de la Pills, está hecho con CAR, y para EcomNICH eh, es está hecha con CAR, que EcomNICH lo monté, con, el directorio está creado con Notion, eh, la landing con CAR, el email automático que se le envía con Merlin Light y conectado a extract es como pasar de pago. Con eso, está todo automatizado y ahí compran y me llega a mí el, pedi bueno, a ellos, el, el pedido y ya está. Qué guay. O sea, todo conectadito, las cuatro herramientas, pum, pum, pum. Y te has creado un flujo que te permite captar, dar sí. acceso automático, el cobro y todo. Y eso lo monté, pues la parte técnica yo creo que en dos, tres horas. Lo que tardé fue en, en el directorio, pero porque es, hay que buscar, recopilar, pero en la parte técnica eh, eso, dos tres horitas está montado todo el chiringuito. ¿Y, y el directorio, cuántas ventas has, has hecho ya, si se puede saber? Pues eh, más de 200, unas 230 o 250. Creo que son unos 1.800 euros o así, porque era empecé vendiéndolo a 5 euros, luego lo vendí, o sea que un, era muy barato y luego ahora está a, a 10 euros. O sea, que muy contento porque no esperaba vender tanto, pero, pero sí, está muy bien. Más de 200 personas que, que han pagado por algo, está guay. Vale, enhorabuena, enhorabuena, que eso no se consigue no. todos los días, tío. No, la verdad es que no. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por compartir todo esto. Yo creo que más o menos hay algún aprendizaje, y sobre todo quitarse el miedo de que para montar un e-commerce hace falta tener conocimiento técnico, que al final es, es, es más negocio marketing que, que otra cosa. Sí, sí, sí al final... Es más todo lo demás que la parte técnica. La parte técnica es más cuando, cuando ya has creado algo que ya tiene unas bases. Pero para empezar y validar y todo eso, que no te eche para atrás la parte técnica es todo, todo lo demás. Encontrar un buen producto, una buena atención al cliente, todo eso es lo que te tiene que preocupar. Genial, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Técnico.